En este video vamos a ver qué opciones nos ofrece Scribus a la hora de tener que trasladar la maqueta, eh, o sea, el archivo .sla con todos los insumos que hemos ocupado. Vamos a ir a Archivo y una de las opciones que nos ofrece es Recolectar para salida, que vendría a ser como el equivalente a Empaquetar eh, en InDesign. Entonces, acá en directorio lo que nos, nos pide que coloquemos es el nombre de la carpeta. Directorio quiere decir, en este caso, la, el nombre de la carpeta que va a reunir todos los insumos. Le podríamos poner, por ejemplo, para imprimir, para llevar a imprimir o como quieran. Y vamos a tildar estas opciones que nos ofrece acá abajo. Le vamos a pedir que incluya los perfiles de color, que incluya las tipografías y que comprima el archivo. Le vamos a dar a aceptar y sí, si Vemos, eh, acá en esta dirección es donde se ha guardado, donde yo he creado la carpeta, vamos a ver que ha juntado las imágenes eh, de mapa de bits, unos perfiles, fíjense que hay un perfil Adobe RGB y un perfil genero, genérico CMYK y las fuentes. También fíjense que la extensión de la maqueta es .sla.gz, en este caso, si ustedes le dan doble clic, por ejemplo, me va a decir con qué quiero abrir eh, la, la maqueta. Eh, simplemente, bueno, tengo que seleccionar el archivo, el, el programa con el que quiero abrir y listo. Es como que Scribus eh, al comprimir está quitando algunas funciones en las que directamente el sistema operativo reconoce el, el archivo o con qué programa abrir el archivo, pero funciona perfectamente y es eh, notoriamente más liviano que si vemos el original. Fíjense, esta es la maqueta original o mejor dicho, la maqueta sin comprimir, que pesa 1, casi 8 mega, ¿bien? Y el otro pesa 158 KB. Es bastante notable el, el, la diferencia de peso. Fíjense que acá también hay otro perfil de color ICC que nos ha incluido en, esta, en, en, este, en este directorio, en esta carpeta que hemos creado.